Hola, ¿cómo les va? Buenas noches a todos los que se están conectando a este estudio de proverbios. Qué bueno que podamos estar una vez más. Esta es una noche bastante, bastante fresquita aquí en San Luis Capital. Estoy en la iglesia bautista del centro. Estamos en la casa pastoral eh, donde tenemos habitualmente nuestros estudios de crecimiento. Es aquí, según lo que me dice el servicio meteorológico de, de mi teléfono me está diciendo de que estamos en una temperatura bastante bastante baja aquí en esta ciudad en esta parte del país estamos eh, en 9 grados con una sensación térmica un poquito más baja este, una sensación térmica de 6 grados según lo que dice el teléfono eh, les cuento que estamos en esta en este estudio en este eh, estudio número 15 o clase número 15 que ya eh, logramos comenzar eh, la semana pasada con el mismo tema y lo que voy a intentar hacer es lo mismo que estamos haciendo básicamente en todos los eh, estudios que estamos teniendo voy a intentar compartir el link del de video eh, directamente en el grupo de Whatsapp, entonces si me esperan dos minutitos o menos menos de dos minutitos, eh, puedo hacer esta, esta eh, operación, que es una de las cosas que más me cuesta, eh, les tengo que confesar, en estas transmisiones en, vivos, eh, en vivo, perdón. lo que más me cuesta es eh, mandar el link, mandar el, el, el momento donde estamos eh, trabajando en vivo. Entonces, ese es el... el uno de los factores que tengo que mejorar para que esto eh, funcione de una manera un poco más eh, fluida un poco más profesional eh, pido perdón por el, eh, la calidad del, del video, la calidad del video no es este, hola Vero, ¿cómo andás? buenas noches, no es la mejor, estoy trabajando con mi computadora mi computadora tiene este, es una maravilla en, en cuanto a a su prestabilidad, pero justamente la eh, eh, la camarita no es de lo mejor, así que les pido perdón por eso, cuando lo hago con el eh, celular funciona de otra manera. Eh, aunque sí tengo que agradecer a mi computadora que me permite trabajar con eh, las aplicaciones, me está permitiendo trabajar por ejemplo con el Ishword y también me está permitiendo trabajar ...con el pdf de la lección que nosotros estamos dando. Bueno, vamos a comenzar... Eh, ...gracias Vero. bendiciones para vos también... ...vamos a comenzar eh, hablando un poquitito de este eh, estudio... ...ya pude mandar el, el link, así que les agradezco la paciencia de esperarme... Eh, ...vamos a hablar del estudio de, eh, de Proverbios... ...que estamos en esta lección número 15 y que eh, su título, ahí ya les comparto la pantalla, así lo podemos estar viendo todos en, en nuestro eh, en, en nuestra, eh, celular o en nuestra pantalla, podemos estar viendo el estudio Proverbios, dice amor o pasión, esta es la parte 2, hoy vamos a estar viendo la parte 2 y el próximo sábado vamos a estar viendo la parte 3, les cuento a todos los que están siguiendo este estudio en forma regular, en forma metódica en forma periódica, ya nos queda solamente, después de este nos queda una sola lección que tiene dos partes y terminamos. O sea, que ya nos van a quedar solamente dos encuentros más y si Dios quiere este, estamos terminando esta etapa que hemos comenzado allá por el mes de abril y que estamos este, eh, muy contentos de que podamos Compartir juntos este tiempo con muchas personas de diferentes lugares y con eh, la satisfacción de que Dios está trabajando en nuestras vidas. Dios está haciendo algo hermoso en nuestras vidas con este maravilloso libro, con este libro que nos deja tanta sabiduría. Bueno, el plan de Dios para el hombre y la mujer dice la parte 2 de amor o pasión. Y Génesis capítulo 1 dice simplemente que Dios hizo al hombre varón y mujer, ¿sí? dos sexos diferentes. Génesis capítulo 2 retrocede y nos da mayores detalles de cómo Dios hizo al hombre y a la mujer y de cómo Dios los juntó en una maravillosa unión. Y ahí nos lleva a Génesis 2.7 que dice que el hombre fue hecho del y ahí tenemos que completar en nuestro estudio y Génesis 2.7 dice entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente voy a tratar de agarrar un poquitito más así ustedes lo pueden visualizar mejor en esta transmisión Dice, dice que formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Qué maravillosa eh, eh, imagen que tenemos aquí de un Dios, como hoy les estaba contando en el, en el video de introducción, de un Dios que se tomó el tiempo de hacer algo artesanal, lo hizo. Es como cuando vos haces algo para alguien que querés y lo haces con tu habilidad la habilidad que, que tenés, ¿eh? o cocinas algo, o haces una ropa, o haces un mueble, este, la habilidad que vos tengas, lo que haces en forma artesanal tiene otro valor, no es solamente el valor económico, no es solamente el valor social, sino que es un valor sentimental. Y Dios puso sus sentimientos cuando hizo al hombre, dice que lo formó, del polvo de la tierra. No, no es que profirió una palabra y dijo, bueno, hágase el hombre. No, él lo formó. Es como que él lo moldeó, como que él hizo al hombre y tomó del polvo de la tierra. Saben que nosotros tenemos los mismos elementos químicos que contiene eh, el polvo de la tierra. Es, es increíble esto. Eh, esto que cuenta la Biblia y que muchos son detractores del de relato bíblico, tienen que tener en cuenta de que lo que dice es que evidentemente estamos hechos con los mismos elementos químicos, con los mismos elementos. Entonces dice que Dios toma y hace al hombre del polvo de la tierra. Y nuestro estudio nos dice que la mujer fue hecha de quién? Y nos lleva a Génesis 2.22. Y es muy interesante el relato de la creación de la mujer dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Qué otra maravillosa este, eh, imagen que tenemos, otra imagen bella. Eh, el hombre le reclamó: decía, yo necesito a alguien, una compañía. ¿Y qué le dice Dios? Perfecto, voy a tomar y de tu costilla, de vos, desde de, de tu de tu lugar este, eh, medio, voy a tomar y voy a ser una compañera para vos. Y Dios crea al hombre y a la mujer. Ahora, el estudio nos lleva a nosotros a pensar de que esto no fue casual. ¿Por qué? ¿De quién fue la idea de que el hombre conviviera en pareja, que conviviera en matrimonio? ¿De quién? ¿Cómo comenzó ese matrimonio? Y bueno, Génesis, este capítulo que nosotros estamos eh, leyendo, claramente responde estas preguntas. Dice, ¿Quién dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo y que le haré ayuda idónea para él? Fíjense, en Génesis 2.18, que nosotros lo tenemos aquí en ese capítulo, dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Me encanta, es tremendo este, este, esta figura cuando Dios es como que está hablando, ¿no? Eh, hola Gladys, hola Elisa, hola Anabela, hola María Laura, hola Vero Repollo, hola Gabriela, ¿cómo andás? Hola Tamara, qué bueno que estemos juntos aquí a través del de, de, de Facebook Live. Hoy es una noche eh, bien bien fresquita, decía al principio, y lo estamos sintiendo, gracias a Dios acá tenemos una estufa que está funcionando bien. Muy bien, eh, y espero que en sus casas ustedes también estén disfrutando del de calor del hogar, del calor de la casa. Bien, continuemos con nuestro estudio. La idea del matrimonio es en, exclusivamente de Dios. Entonces, si seguimos leyendo ese, ese capítulo de Génesis, los versículos 21 y 22 dice, Entonces, Jehová, Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Dios, que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. A mí me gusta este, la, el relato de la Biblia del lenguaje sencillo, en esos versículos dice, por eso, el 21, dice, «Por eso Dios hizo que el hombre se quedara profundamente dormido, y así mientras éste dormía, Dios le sacó una de sus costillas». Y luego le cerró el costado de esa costilla. Dios hizo una mujer cuando se la llevó al hombre. Este dijo, esta vez tengo a alguien que es carne de mi carne y huesos de mis huesos. La llamaré hembra porque Dios la sacó del hombre. Así que, eh, bueno, qué bueno. Y después, obviamente, el versículo 24 de Génesis este, 2 es este, eh, muy bueno. Dice, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar un solo cuerpo. Y la Reina Valera 1960 nos dice, en ese mismo versículo, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto tiene que ver con la idea del matrimonio, una sola carne, una unión. ¿Eh? Cuando nosotros leíamos ahí en Mateo 19.6, ese versículo que eh, habíamos visto la semana pasada, que me gustaría que lo repasemos. Mateo, denme un segundito que lo busco aquí en el Ishworth, Mateo 19.6, este, es cuando, Dios, eh, cuando Jesús está hablando con los fariseos, miren, 19.6, allí vamos. Dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. O sea, cuando Dios mira el matrimonio, Dios no mira eh, a una unión temporal, no mira a una unión eh, posible, o a una unión este, pasajera, o una unión fugaz. Cuando Dios mira la unión del matrimonio, la mira como una unión eh, permanente. Y por eso eh, nosotros creemos que esto sigue siendo verdad en aquellos que se unen a Dios, en aquellos que le creen a Dios. Ahora, no todos los matrimonios han tenido esa, ese buen funcionamiento. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? no eh, funcionó el matrimonio mío, por ahí te preguntas vos, o decís, ¿por qué no funcionó el matrimonio de mi hermano, de mi hermana, de mi hijo, de mi hija? ¿Por qué no? Eh, ¿Qué falló? Sí, porque nos desviamos? Miren, ahí en el, en el estudio tenemos una desviación del plan perfecto de Dios. Dice que el matrimonio fue diseñado en el cielo para bendición y bienestar de la humanidad, pero hombres pecadores... Mancillaron ese propósito de Dios para el matrimonio y han pervertido el retrato. Cualquier cosa que se desvía de lo que Dios instituyó en esos dos primeros capítulos debe ser considerado anormal, desnaturalizado, impropio y contrario al perfecto diseño y plan de Dios para un hombre y una mujer. Hay varios versículos acá que me gustaría que nosotros podamos eh, entender de que los que nos desviamos de lo que Dios quiere para nosotros, somos nosotros, somos los seres humanos, somos los hombres, las mujeres, nos desviamos. Y cuando estamos en esa, eh, en esa bifurcación del camino, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los dos caminos? Cuando nos vamos por ese camino que se va alejando a lo que Dios está queriendo, ahí comenzamos a darnos cuenta de que la cosa no funciona. Y muchas veces reclamamos, y reclamamos lo que... Dios nos dice, pero si yo no quiero esta para vos. Y, y, y, y bueno, comiencen a haber desviaciones. Me gustaría que abordemos algunos de estos versículos. Vamos a Génesis 4.19. Si ustedes tienen sus Biblias, acompáñenme y si no, denme un momentito que lo busco acá. Génesis 4.19. Ahí nos, eh, las preguntas que nos hace el estudio es para que nosotros digamos, a ver, ¿en qué eh, estamos desviándonos con estos versículos. ¿Qué desviaciones vemos de lo que Dios quería cuando eh, miramos estos versículos? Dice Génesis 4.19 Y Lamec tomó para sí dos mujeres, el hombre de la una fue Ada y el hombre de la otra sila. Muchos detractores de la Biblia dicen, sí, pero en el Antiguo Testamento los hombres tenían más de una mujer. Pero evidentemente ese no fue el plan de Dios. No fue el plan de Dios de que exista la poligamia. No lo fue. Y esa, esa poligamia era tolerada, como hoy Dios tolera un montón de cosas, justamente por nuestro libre albedrío, por nuestra libre decisión. Pero ese no es el plan de Dios. Dios no dice, vayan y tengan relaciones eh, múltiples, relaciones este, con, con diferentes eh, parejas. Dios no tiene esa intención. Dios tiene la intención de que vos encuentres a el amor de tu vida. Ese es el, el, el punto de Dios. Miramos otro versículo, miren, Primera de Reyes 11.3. Lo volvemos a buscar acá en nuestra Biblia. Primera de Reyes 11.3. Busco en mi versión de Ishworth, primera de Reyes, versículo 11, perdón, capítulo 11, versículo 3. Dice: Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. ¿Saben de quién está hablando? De el famoso Salomón. 700 reinas y 300 concubinas eso no era el plan de Dios ni para Salomón ni para nadie ese no es el plan de Dios vemos otro, otro, otro versículo que nos ilustra esto Romanos 1.27 y Levítico 18.22, arranquemos por Romanos 1.27 vamos a buscar aquí en la Biblia Romanos 1.27 perdonen que no es del todo una luz ni mi, mi computadora, pero está funcionando. 1.27. Mire, dice. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la, re, la retribución debida a su extravío. O sea, Dios... No está probando esto. Dios no es que quiere que este, nosotros tengamos relaciones con nuestro mismo sexo. Y digan lo que digan, eh, hablen lo que hablen, este, no vamos a, a condenar a nadie, no vamos a menospreciar a nadie, pero sí vamos a decir, este no es el plan de Dios para tu vida. Dios no quiere esto. Dios quiere que vos hagas un matrimonio y que vos tengas una, una buena vida y que vos tengas una, una persona que te complemente del otro sexo. Eso es lo que te dice Dios. Ahora, no lo querés hacer caso, no querés este, entenderlo, no te hagas problema. Dios va a estar siempre con su postura y vos podrás tener toda la postura que tengas. No podemos darle a torcer el brazo a Dios. Es lo que Dios nos está diciendo. Es lo que Dios quiere. ¿sí? Y vos podés vivir como vos quieras. Eso no hay discusión, no hay imposición. En el momento en que quieras y que desees y que digas, yo quiero vivir de acuerdo a lo que Dios me dice, bueno, prestar atención a lo que Dios te dice. Y si no querés prestar la atención, no le prestes. Haz de tu vida lo que vos quieres. Lo único que te voy a decir, es que haciendo lo que vos querés, no agradas a Dios. De la única manera que agradas a Dios es haciendo lo que Dios quiere. ¿sí? No, no, no quiero ofenderte con esto, no quiero ofender a nadie, ¿sí? no es mi intención ofender a nadie, pero sí mi, mi deber es decirte lo que Dios quiere para vos, y lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, no podemos dibujar, no podemos... Decir, No, pero hoy la sociedad este, tiene eh, eh, las, diferentes, este, eh, eh, las diferentes aceptaciones de los matrimonios igualitarios, de las uniones civiles. Bueno, eso es, es de acuerdo a nuestra sociedad, es algo que eh, no podemos tampoco negarlo porque es una realidad. Ahora, ¿qué podemos decirte? ¿Qué te puedo decir cuando vos cuando vos querés agradar a Dios, si vos no querés agradar a Dios y si no te importa, está todo bien, para vos está todo bien, así que no hay problema. Mi deber, como alguien que quiere anunciarte lo que Dios quiere para tu vida, es decirte lo que Dios quiere. Y es esto lo que Dios quiere. Dios quiere que vos tengas una vida plena con la satisfacción de un matrimonio en los parámetros de Dios. ¿sí? Así que eh, esto es más claro no lo podemos hacer. Y no te estoy discriminando, no te estoy diciendo nada este, ofensivo Simplemente te estoy diciendo, esto es lo que dice la Biblia La Biblia dice esto Y si querés hacerle caso a Dios, tendrás que aceptar que Dios está queriendo esto para tu vida Y si no, seguí como vos quieras ¿Sí? Miren, vamos a, a, a otro versículo más que tenemos acá en Levítico 18.23 Vuelvo de nuevo a la Biblia, Levítico 18, 23. Vamos. Ahí está. 18. Y el versículo 23. Dice: No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. O sea, miren, hasta donde este, eh, Dios dice, miren, este parámetro tampoco, no vas a, a, a tener bigamia, no, ni, no poligamia, no bigamia tampoco, y en este caso no vas a juntar a una, a, a una chica con su hermana, no, no, no, no, eso no, Juan, el libro de, de Juan, el Evangelio según San Juan, Capítulo 8, versículos 3 y 4. Ahí vamos, ya llegamos casi al final de estos, de estos versículos. 4, capítulo 8, 3 y 4. Ahí vamos, miren, dice así. Entonces, los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Y, poniendo, y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. ¿Qué significaba esto? Relaciones extramaritales o extramatrimoniales. Y algo interesante en ese texto y en ese pasaje es que eh, las relaciones extramatrimoniales estaban condenadas obviamente por la Biblia y ambos, tanto hombre como la mujer tenían que recibir este, algún tipo de sanción eh, de, de parte de los escribas o de parte de los sacerdotes. Pero ¿a quién trajeron? Trajeron solamente a la mujer. ¿Y el hombre? Porque había un hombre también implicando en esa relación. ¿Por qué no lo trajeron? Al, al, trajeron solamente a la adúltera. Y el adúltero, el muchacho, no estaba ahí. ¿Por qué no estaba en esa, en esa condena? Buena pregunta, ¿no? Algo de nuestra hipocresía. Hipocresía que nosotros tenemos que, tenemos que descubrirnos, ¿no? Primera eh, de Juan, capítulo 2, eh, 15. Vamos a, a ir a ese pasaje. Miren lo que dice. Primera de Juan 2, 15. A ver. Primera de Juan no tiene que ver con el Evangelio según San Juan. Primera de Juan es la primera carta de Juan, hasta al final de nuestras, de nuestras Biblias. Y 2.15 dice lo siguiente, No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La Biblia el lenguaje es sencillo, ese el mismo versículo, dice, No quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Quienes lo hacen no aman a Dios el Padre. Entonces, lo, todo lo interesante que estamos viendo aquí es que Dios, Dios tiene parámetros diferentes a nuestra sociedad. Nuestra sociedad hoy tiene parámetros que son totalmente separados de lo que Dios quiere. ¿sí? Y es muy eh, notable cuando... Eh, los mismos integrantes de la sociedad se preguntan, ¿y dónde está Dios? ¿Escuchaste esto? ¿Y dónde está Dios en esta situación? ¿Y dónde está Dios en esta otra? Ahora, nosotros como sociedad, ¿le dimos lugar a Dios? Como sociedad, ¿escuchamos a Dios? Como sociedad, eh, ¿estamos bajo los parámetros de Dios? Porque les quiero recordar que la mayoría de nuestros comportamientos no tienen nada que ver con lo que Dios quiere. Nada que ver, nada que ver. Y ni que hablar de este, las situaciones familiares, no tienen nada que ver con lo que Dios quiere. Entonces, cuando yo no estoy haciendo lo que Dios quiere, ¿qué le puedo reclamar a Dios? Y Dios me dice, mirá que yo te estoy dando a vos la posibilidad, esa libertad de que vos elijas qué hacer. ¿Querés escucharme? Me escuchás. No me querés escuchar, no me escuches. Y Dios se pone y dice, yo no puedo hacer nada en tanto y en cuanto vos no dejes de este, hacer lo que vos querés. Ahora, cuando vos dejás de hacer lo que vos querés y le decís, Dios, ¿qué hago? Ahí Dios comienza a orar en tu vida. Yo creo que Dios tiene un plan maravilloso para vos. Y vos podés estar en la situación que estés. Cuando vos decidís volverte a Dios, Dios comienza a obrar algo maravilloso en tu vida y en mi vida. Por eso la sabiduría, en este caso, es que nos replanteemos qué hicimos hasta ahora y si todo lo que hicimos le agradó a Dios. Y si no le agradó a Dios, preguntarme cómo tengo que hacer para agradar a Dios. ¿Qué tengo que hacer para cambiar? Y yo creo que en el tema de las relaciones, de la pasión o del amor, acá muchas veces nosotros hicimos lo que nosotros quisimos, cómo lo quisimos, cuándo lo quisimos y después las consecuencias que eh, han venido, por no haber escuchado a Dios primero y haber dicho, uy Dios, lo que vos me estás diciendo es que no me conviene estar en esta situación, no me conviene entablar esta relación, no me conviene continuar con esta persona, no lo escuchamos. Y lamentablemente hay consecuencias que no las podemos ya parar. Pero sí estamos a tiempo de decirle, Dios, yo quiero escucharte desde ahora. Y mira, yo quiero orar por todos los que están en relaciones, en este momento, que están en relaciones conflictivas. Y cuando hablo de relaciones conflictivas, algunos están saliendo de separaciones, de divorcios, algunos están pensando en separarse, están pensando en divorciarse, algunos están mirando la situación, este, eh, su, su situación, y están diciendo yo eh, no quiero continuar en esta, en esta relación, algunos están diciendo yo necesito comenzar a tener una relación. Eh, en serio, porque todas las relaciones que tuve fueron relaciones muy conflictivas, muy tóxicas. Bueno, Dios te quiere dar esa persona que te va a, a complementar, que van a ser una sola carne y que van a tener los mismos objetivos en Dios. Dios quiere que vos encuentres ese varón, esa mujer que realmente te haga eh, una persona totalmente feliz. Dios ama el matrimonio, Dios bendice el matrimonio, Dios bendice las familias. Dios quiere eh, que las familias sean bendecidas y Dios quiere que tu familia sea bendecida. Y por ahí, por ahí Dios quiere transformar tu matrimonio. Por ahí estás en un momento crucial de tu matrimonio que estás a, a, ya a punto de una separación. Dios quiere que vos mires eso y que te vuelvas a Él y que le creas de que Él puede hacer que todo cambie. O por ahí también quiere que este, esa situación de violencia que estás viviendo en tu matrimonio deje de estar. Y bueno, y por ahí vas a tener que tomar decisiones drásticas en este tiempo. Por eso, pedirle la guía a Dios. Pedirle la guía a Dios. Dios te va a guiar. Eh, por ahí estás con una persona que eh, no es estable emocionalmente y bueno, tenés que separarte y probablemente esta sea la única solución. Yo, lamentablemente, no tenemos nosotros la, eh, toda la sabiduría para poder decir esto te conviene, esto no te conviene, pero sí tenemos, sí tenemos todos eh, a quién recurrir, a quién pedirle este, eh, eh, ayuda, ¿sí? Eh, Hola Tamara, ¿cómo andás? Este, eh, bendiciones, sí, vamos a estar hablando entonces por Leonardo y por Romina. ¿Saben la cantidad de personas que están necesitando ayuda en este momento?, la cantidad de, de matrimonios que están sufriendo eh, diferentes situaciones difíciles. Y saben lo que Dios necesita que le digamos, es que yo quiero que vos cambies mi vida, que cambies mi corazón, que cambies mi familia. Oramos y cerramos este momento. Gracias Dios porque vos estás interesado en cada uno de nosotros y vos querés transformar nuestras, nuestras vidas, transformar nuestros matrimonios, transformar nuestras eh, malas decisiones en decisiones que comiencen a ser de bendición. Señor, te pedimos por aquellos que están sufriendo en este momento, por aquellos que están teniendo dolor en su corazón, por aquellos que están teniendo situación de violencia. Señor, vos... Eh, no querés eso para nuestras vidas, y vos querés que nosotros tengamos una vida plena, una vida eh, con gozo, una vida con paz, y por eso oramos. Y también oramos por aquellos que están eh, en una situación casi de la, de la ruptura matrimonial, y te pedimos de que vos estés trabajando en esas vidas, primero transformando cada vida y dándole una, una, nueva, una nueva visión, de lo que es realmente vivir el amor, vivir el matrimonio Por aquellos que están solos, por aquellos que están solas Por aquellos que se han equivocado muchas veces Y que nunca han encontrado esa mujer, ese varón eh, Que los complemente, que realmente les dé una seguridad Que les dé una paz, que les dé una, un amor eh, total, Señor Y oramos por aquellos que necesitan encontrarse contigo Gracias porque vos estás haciendo milagros. Oramos especialmente por Leonardo y por Romina. Vos conoces eh, cada uno de ellos y conoces la situación. Gracias porque nos estás escuchando y gracias porque vos estás transformando nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, te agradecemos, te bendecimos Dios. Vos sos todo para cada uno de nosotros. En tu nombre, Señor. Amén y Amén. Que Dios los bendiga. Nos vamos a estar viendo el próximo sábado, el próximo sábado vamos a estar eh, ya con la parte número 3 de este mismo tema, que hoy les mandé el pdf, así que que Dios te bendiga, que Dios te dé fuerzas, ya nos falta poquito, ánimo, ya estamos terminando, ¿sí? y no sé cómo haremos la graduación, eh, estamos todos en la virtualidad, pero algo vamos a hacer, ¿eh? algo vamos a hacer para que podamos, este, así como comenzamos, podamos terminar y todos podamos festejar, decir qué bueno que estamos terminando este estudio de proverbio. Que Dios te bendiga, nos vemos el próximo sábado. Chau, chau, que la pases muy bien, chau, chau.